y en la jarra la guacha poder en el baúl como campeón quiero vistearla es que se quemando blones gorilla glue bájese tú mientras del capo se acara. los locura explotado los tics agotados los míos afilados los tuyos aguilados andamos blindados como está tío explotado los tics agotados los, los míos afilados los tuyos aguilados andamos brimblinado. los burros en la lo los turros rkt quemando sabo tirando corte. trajo la amiga que se La, la fumamos toda. Tango, pe, reo, tuel, queo, tu, reo, pa'l suelo, pica, pica y un rol, la mote, nuevo set, todo lo quiero a tu, no violó. quiebra, quiebra, queo, queo, pe, reo, tuel, queo, tu, reo, pa'l suelo, pica, pica y un rol, la mote, nuevo set, todo lo quiero a tu, no violó. quiebra, que no me diga, basta, baby, no desacelero. De Puerto Rico, en Nueva York, las argentinas bailando al día. Hasta que salga el sol, baja con no el paso. Para que mueva el caderón. Ese buggy es un melocotón. Te gusta, perra, que amiga, un melocotón. Dejo de vuelta con posición bielo, bielo, bielo, bielo. En el cuello y en la jarra. La guacha poder en el baúl. Como campeón, quiero vistirla. Que se quemando doblones, gorila, club. Bájese tú. Mientras del capo se aloja. Los diques lo lo dados, los míos afilados, los tuyos Andamos blim blim. Están en la motora, los turros. El rescate quemando sour, tirando corte. Trajo la amiga que se porte, la gorra que no joda, que se rescate. Si busca marihuana, la, la fumamos todo.